Es el país más pobre del hemisferio occidental. Y comparable ya con, con, con esos pueblos súper pobres del África. Pero eh, gobernado por esta horda de, de bandidos, gobernado por esta horda de bandidos, que el presidente Luis Abinader ha tenido que, ponerle, que ponerse fuerte. Eso me gusta como Luis Abinader ha respondido, nada de pañotillo, con ellos no se puede tener pañotillo, no con el pueblo haitiano, que es un pueblo pobre, un pueblo eh, noble, lo que pasa es que siempre ha estado, Haití siempre ha estado dominado, por, por bandidos, por, primeramente, los políticos no han servido ninguno en Haití, Haití solamente, podía estar controlado, Oigan esto, podría estar controlado solamente por la dictadura. Cuando el viejo papado, François Duvalier, Haití, estaba tranquilo, muy tranquilo, porque le tenían miedo. Era una dictadura de mano de hierro. Pero ¿qué pasa? Eh, al morir François, él lo heredó su hijo, que en ese momento fue el presidente más joven del mundo, 18 años, quedó como presidente y estuvo de, eh, desde 1971 que murió el viejo, tuvo 80 y algo, no me acuerdo 80 y qué, como 86 por ahí, el caso es que fue derrocado por un golpe de Estado, o sea, el, no un golpe de Estado, sino el, tuvo que salir huyendo y se fue a Francia, Jean-Claude Duvalier, y allí hicieron elecciones y la ganó eh, un intelectual haitiano llamado Leslie Mániga. Pero Mániga fue derrocado por Henry Nanfi. Pero inmediatamente Henry Nanfi fue derrocado por Raúl Cedrá, pero Raúl Cedrá fue derrocado por Próspera Abril. Luego viene, llega eh, eh, Aristí, un demócrata a carta cabal y, y trata de hacer un buen gobierno. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos no comulgaba o él no comulgaba con los intereses norteamericanos y los Estados Unidos son los que han creado este monstruo este Frankenstein y los Estados Unidos colaboraron para derrocar a Jean Beltrán Aristide volvió y, y, y ganó unas elecciones y volvieron y lo derrocaron tuvo que salir huyendo por Estados Unidos entonces este monstruo que Estados Unidos ha creado o, o continuó alimentando ese es monstruo es el que ha echado esas siete cabezas que ahora está afectando a los Estados Unidos. O sea, Haití ha sido un desastre. Solamente ha estado tranquilo cuando la dictadura de, Jean, de François Duvalier, el viejo, y luego con Jean-Claude Duvalier. Pero Jean-Claude Duvalier se le revelaron y tuvo que salir huyendo hacia Francia, y de ahí en adelante fue golpe de Estado y golpe de Estado. Todo el mundo haciendo dinero, por ejemplo, Henry Nanfi murió hace, no hace mucho tiempo, hace un par de años, en una de, de las mansiones que hay en Jarabacoa. Henry Nanfí. Eh, Próper Abril también fue exiliado aquí, a, a, a República Dominicana, después que se cansó de... de, de de, de, de buscar dinero en Haití eh, Raúl Cedrá se fue a Panamá con todo el dinero del mundo a vivir una vida dorada con el dinero de los pobres haitianos porque los haitianos han vivido de dádivas pero esas dádivas se las roban los que están ahí, es lo que decía ese legislador con mucho tino ahorita que no se le puede dar dinero vamos quien lo ayude Quien organice eso Lo que tiene que hacer hospitales eh, Universidades y eso Buenas noches Gracias Sí, buenas noches Que dios Gracias ¿Con quién tengo el placer? Nelsido de Jesucristo Oh, Nélcido de Jesús Y su esposa Paola, que Dios me lo bendiga A los dos Dígame Un saludo para Paola, mi amiga Muy bien, muy bien, Paola. Voy por allá bus... voy por allá a buscar unos plátanos. Le estoy hablando, le estoy hablando, oiga, tú está hablando Dígame. de los haitianos, oiga. Sí. Yo andaba con diez. Ah. Ahora para la finca, para arriba. Sí, sí, sí. Bueno. Oiga, esa gente. Diga. Eh, eh, eh, ellos trabajan. Sí. pero son un problema oye sí sí son un problema sí mire un día de trabajo en los Estados Unidos en este Santo Domingo son ocho ocho horas de trabajo sí donde quiera ¿Cuál es tu amigo? yo estaba hoy hoy hablaba. Yo estaba no, con 10 trabajadores. Uh -huh. Supuestamente, ya no un día. Sí. El jefe, tiene un jefe, me dice, cuando vamos a empezar el trabajo, me dice, oiga, eh, y no, no vamos a descansar, pero vamos a trabajar directo. Sí. Directo. Desde, la, desde que comienza hasta que termina. Sí, sin sí, sí, sí, sí le canso. Sí. Ok, está, está heavy. Muchas gracias, hermano Nércido. A las a la 3 de la tarde. Ya se quieren parar. No, a las 3. Bien, señor, se cayó la llamada de, de, de esa persona. Eh, él tiene una finca y él lleva a sus trabajadores que incluso eh, voy por allá a buscar unos plátanos que me, me tiene la señora Paola, la esposa de Nelcio iré mañana por allá plátano y naranja agria que me trajeron del campo eh, plátano y naranja agria eh, Vámonos a, a ver el respaldo de, de, de la de la a ver el respaldo que le han dado la número 4 ¿verdad? Adelante con la número 4. Secúre. Bien, ahí ven ustedes la frescura de ese canciller de comparar el desastre de país que ellos tienen con República Dominicana. República Dominicana no podemos negar que hay delincuencia, pero son robitos lo que hay aquí. Aquí no se ven atrás eh, eh, eh, secuestros, ni, ni esa falta de respeto que la banda que osa aquí enfrentar al ejército de la República Dominicana, son muertos, aquí ha habido, se, se han levantado banditas, no de cuatro, sino de, de, de, de atracadores y, y, y de escaladores, y ¿cómo han terminado? Todos muertos, todos muertos, aquí no comen cuento con eso, eh, aunque a veces se va de la mano, pero son robitos, son robitos los que hay, que le arrancan, eh, le quitan un motor a una gente, que una pasola, que una cadena, que un celular, pero esos son asalticos, esos son eh, raterismo se le llama eso, pero eso, eso de Haití no, eso de Haití es, es algo demoníaco, es algo tremendo, ¿Tú es algo que es, que usted no puede recibir un turista, Haití no recibe un dólar de turismo. Porque, ¿qué turista va a Haití? Si a cualquier... A, en el mejor hotel que te pueden llegar la banda, porque Haití, Haití tiene... Los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos, pero muy poquitos. Y hay hay lugares muy buenos, hoteles muy buenos, pero la banda están en toda parte. ¿Quién llega a ese aeropuerto que no puede ser secuestrado por una banda? Ayer se secuestraron, dominicanos nosotros tenemos varios dominicanos secuestrados allá, lo mismos haitianos dicen que Haití solo lo arregla a Dios, pero que ellos lo que quieren, ellos no quieren, no buscan de Dios, ellos lo que buscan es de creencias de ocurantismo creencias de, de, de, de ocurrentismo, lo que adoran es demonio.